Hola, soy el hat Buenas chicos y chicas, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danich Y hoy quiero hablar sobre el tema del hackeo que tuve recientemente Día 6 de julio de 2021 eh, Me llegó un correo diciéndome que he cambiado la contraseña Y resulta que era mentira porque yo no había recambiado la contraseña y me quedé extrañado, digo yo, eh, no puede ser que me esté pasando otra vez Sí, porque ya me lo hackearon una vez, no esta cuenta, fue en Instagram Y me quedé, no me lo puedo creer, que hay alguien que está intentando entrar a mi cuenta Y resulta que ya estaba dentro pero que me ha cambiado todo, o sea Número de teléfono, eh, correo, eh, la verificación de dos pasos Todo, todo, todo, todo lo que tenía me lo quitó y lo cambió Y eh, puso un correo muy raro Que nunca lo había visto No era ni Gmail ni Hotmail Sino era Gmail o algo así Muy raro Y cuando entro a mi canal de YouTube En vez de Danitz Así como ahora lo tengo Estaba así Literalmente estaba así gente hack. Y yo me quedé ¿Cómo que hack? ¿Quién es este hombre ahora? Entonces Decidí hacer una cosa. Pero sabéis que... Os lo voy a explicar de una forma especial. Eh, humorística, ¿vale? Para que el vídeo no se quede tan aburrido. Lo voy a hacer de esta forma. Así que disfrutar del vídeo y espero que os guste de verdad, gente. <tose> El hacker ruso entra a mi canal, 6 de julio de 2021 Este es el primo de Danix, mirando su teléfono, hasta que se da cuenta de lo sucedido Así es, se dio cuenta de lo que le estaba pasando a Danix Ahora su nombre en YouTube era diferente y subía videos ilegales el canal de Danix ahora tenía menos 50 suscriptores, aunque eso era muy normal. Además vio que los títulos estaban escritos en ruso, algo no cuadraba verdad. Entonces decidió traducir los títulos de los vídeos para saber qué decían. Los títulos de los vídeos eran como, Cero de ping en Fortnite ruso, Este niño es muy feo joder menos mal que lo he hackeado, Viva el bot tonto el que lo lea, Comprarme bitcoins, Y como tener aimbot en Fortnite joder. Claramente por suerte se le veía amigable al hacker. Lo peor de todo fue después, Entraba a las descripciones de los vídeos y a los comentarios y veía cosas como ¿No calls y William Castle? Si se meten conmigo voy a hacer que Danix desaparezca. Luego había comentarios de famosos diciendo Russo sigue así, ya estaba temblando de Danix, hacker eres mejor que Danix. En fin una vergüenza. Por suerte hubo un salvador. Llamado Javi Editor wow, Mamadísimo wow, wow, wow. en el que dio la cara y le borró todos los vídeos al hacker y además subió un vídeo el mismo metiéndose con el hacker. ¡Qué héroe! Esto es una cámara de seguridad en la casa de Danix, en donde se ve claramente al primo diciéndole todo lo que ha visto. Madre mía, como se notan que son primos, se les da un parecido. Aquí Danix ya se empieza a preocupar y empieza a investigar quién es el hacker y por qué lo ha hackeado. ¿Quién es Phoenix hack? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es, tío? Una comunidad de rusos, tío. Eh, tiene que ser ruso, como siempre. Vamos a hablarle a YouTube. Rápido de lo que está pasando Porque yo, la verdad No quiero perder el canal Vamos a YouTube, rápido uh, Ayuda, aquí Necesito ayuda Enviar comentarios Quiero De vuelta Mi canal Vamos a enviarlo Bueno chicos, eh, hasta aquí ha terminado la primera parte La segunda parte va a ser como un tutorial, vale, de cómo he conseguido recuperar la cuenta hackeada Si les ha gustado esto y queréis más vídeos así de risa Pues puedo subir más, pues ya lo pensaremos, pues, vale Muchísimas gracias por la cantidad de suscriptores que ahora mismo somos eh, No puedo contar los suscriptores que somos ahora mismo De verdad, lo agradezco muchísimo, hemos llegado a los 5000 suscriptores eh, muchísimas gracias y dentro de poco habrá un especial 5000 suscriptores qué será que será yo no digo nada chicos nos despedimos aquí muchísimas gracias a todos de verdad de corazón por fin recuperamos la cuenta muchas gracias a la gente que me quiso ayudar os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo la segunda parte como dije será un tutorial de cómo conseguir la cuenta to